Tú justamente decías, es una cuestión de, de medidas, es decir, que no tenemos que pasarnos, tenemos que hacer las cosas justas para que eh, al final no sea ni la una ni la otra cosa negativa, ¿no? Claro. Pero en esto, eh, ¿cómo ves tú eh, los bancos? ¿Por qué? A ver, los bancos con el aumento de tipo de interés empiezan a tener más margen de maniobra respecto al pasado, ¿no? Pero es evidente que si la, las empresas en particular, no solo las familias, que podrían empezar a utilizar los ahorros, pero también en las empresas podrían eh, empezar a eh, tener problemas de eh, beneficios, de resultados eh, anuales y tal, y eso va a impactar también con el eventual retorno de eh, préstamos, o sea, quiero decir, ¿no veis tú un riesgo eh, que pot, digamos, de una economía que podría de alguna manera afectar también el mundo financiero y por lo tanto luego eh, eh, tener más eh, efectos negativos? Bueno, yo, yo lo que veo es que el, el punto de partida es mucho mejor que en otras circunstancias. Eh, yo creo que eh, en este momento no hay los desequilibrios financieros que veíamos antes del 2008, ni se han producido los excesos de endeudamiento que vimos antes del 2008. De hecho, pues, eh, gran parte del problema que, que teníamos previo al COVID es que eh, la demanda de crédito era, era baja, la, la, la, la recuperación del mercado inmobiliario pues, ha sido eh, relativamente eh, lenta y los bancos que ya han, han, en, en el pasado eh, cometieron bastantes errores y excesos en la concesión de, crédito, de, de préstamos, esta vez pues, han sido más eh, precavidos. ¿no? entonces Yo creo que el punto de partida es, es, es mejor. Eh, lógicamente nadie eh, hace eh, diez meses pensaba que los tipos de interés a la vuelta del verano, el Euribor iba a estar al 2%. De hecho, pues el propio Banco Central Europeo nos decía que no iba a empezar a pensar en subir los tipos de interés hasta el 2023. Claro. Entonces, eh, esta subida tan vertical, eh, el que estaba... Comprándose una casa a finales del año pasado, a principios de este, pues lógicamente le ha pillado con el pie claro. eh, eh, eh, cambiado. Eh, pero eh, yo creo que el, el porcentaje de, de personas y de empresas que, que, que están en una situación más vulnerable o más crítica es mucho menor que en el pasado. Además, también ha habido mucha gente que como los tipos, a tipos de interés fijo estaban... Eh, eh, también inusualmente bajos, pues mucha gente también se ha endeudado a, sí. a, a, a, a tipo fijo y esto no le afecta eh, claro, tanto, ¿no? Entonces es, es, es muy difícil generalizar y lógicamente habrá gente que, que, que tenga problemas. Pero yo hoy eh, eh, eh, eh, a los bancos les veo en mejores condiciones para afrontar esto que eh, lo que han tenido en el en el, en el pasado ¿no? Vale.